Okay. <risa> a ver joven Tengo, tengo que expresar wey, Mis sentimientos hacia esta colaboración Ya que es una perra basura Está horrible, asqueroso Yo puedo decir que a Goku le dio un paro cardíaco Y luego le pegó en la cabeza Y luego le dio un tumor cerebral Y, y joven solamente podía hacer una cosa obviamente Y es comprarlo Y a mí qué vergas me importa okay. <risa> La cagué joven La cagué la cagaste cuando naciste, ahora que hiciste, hiciste si un No, no es cierto. No, no, no. podrías. No tengo dinero, joven. No tengo dinero. Un elefante se columpiaba. A ah, la madre. No, de... Ahí <risa> ay yo, ay yo! un ay -yo, elefante bro. se columpiaba. Sobre la tela de una ar. <risa> Si la cantara calle 13 dice, <risa> güey, ¿qué chingados estén estos güeyes aquí? ¿Por qué sigues allá? Para transformar en Super Saiyan <risa> <risa> Es increíble. O sea, yo tengo que decir algo. Aunque está horriblemente hecho este Goku y parece que tiene cáncer en la cabeza, hay un punto en el cual lo empiezas a sanar. Ajá. ¡Eh, Sinaloa! <risa> <risa> esto, es, esto es Latam, el juego. Sí, somos malísimos, algún pedo, <risa> o no. Oh, no. Era broma Ay, aquí no podemos construir <risa> ¿Cómo que estoy a 33 <risa> <risa> Ayuda <risa> eh, Muy buena hora para hacerlo Muy buena hora para volver, no tengo escopetas, joven un, la verdad Rock Fuego la mejor serie la única mejor dicho la única la única serie literal deberían verla si no la han visto y si ya la vieron vuelven a ver si no se suscriben <risa> <risa> no el el objetivo de esta partida es conseguir Chécate si sigue grabando el audio. Este es conseguir. Oh, <risa> termina una idea, por favor. <risa> es conseguir una cápsula para tener la nueva voladora y el kamehameha. Este ¿Algún es día el te... Siempre es el problema. No terminas ni una hora. Es, que, es, que, es, que, es que mi vida es ocupada. Es que, que, que este... bro, como tú te la pasas todo el día <risa> durmiendo, yo, yo me la paso elevando. O sea. ¿Durmiendo? Durmiendo, let's fucking go, bro ¡Deja de hacer eso! ¡No lo rompas! ¡No! ¡Vamos, puerquito! ¡A la madre se va a morir mi puerquito! O sea, es que joven, ya no le puedo poner nombre a los animales Desde lo de Wilson Tengo un trauma La historia de Wilson Un puerco, un hombre ¡Era un lobo! ¡No! <risa> <risa> ¡Ah! ¡Claro! Es, eh, eh, ¡Un lobo! ¡Muerte! Bueno. <risa> Repitan <risa> y ni estás viendo, joder. ¡Ah! ¡Joder! ¡Yo lo maté! <risa> ¡Ah, no! Olvídenlo. Me dispararon a mí. ¡Era Bey! ¡Era Bey! ¿Así se hace un Kamehameha, banda? Eso fue innecesario, joder. ¡Claro que no! Te voy a recordar, joven, que estamos en un video. O sea, tenemos que enseñarlo de alguna u otra manera. Por ejemplo, aquí vemos un cuervo. Y dirán ustedes, no, no lo desperdicies. Y yo les voy a decir, no es un desperdicio, es un cuervo. Es chistoso que no le dije. ¡Fallaste! ¿Cómo pudiste fallar? ¡Estaba un de ti! Let's go, joven. Let's go. ¡Ah! Me tocó esta basura. Ten. ¡Tengo dos! Eh. Si sí es como que uno espera coches. ¡Ah! ¡Ah! No, no, no, ¡No! ¡Ah! ¡No me voladora! Me, me atoré, me atoré. Júrate, estoy estoy me, muriendo. Me, me atoré. Joder, oh, me atoré. Me atoré. Sal. Sal. Mm. ¿Algún otro payaso? Silio. Si me muero. Claro que no, aquí no te mueres por eso. Claro que sí. Joven, claro que no. Aquí puedes pasarte todo el día en el agua y no te dicen nada. Ay, nada más vamos por la cápsula. ¿Las cápsulas? ¿Y las privadas, hermano? Creo que ya no tenemos cápsulas, o sea... No sé qué es peor, ¿que creíste que sí me ibas a arrollar ¿O, <risa> o que me querías arrollar? <risa> ¡Ay, un <okay, okay! risa> Ese no era un Kamehameha, era una basura, por si no sabía. ¿A poco sí lo maté? No, no. ¡Ah, no! ¡Ay! ¡Sigue vivo! <risa> es que. Si realmente vieron el potencial que tenemos. No, realmente, juega? Juega, O sea, el campeón de la. ¿Por Hombre, wey. ¡No! Güey, se me olvidó hacer esto, así que por favor, un pequeño apartado para hacerlo Voy a cogelón, viejo, let's go Ay, no, joven GG, kill, yo la hice, yo la hice ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Dónde, pendejo? Eh, una, una cápsula, una cápsula ¿Quién nos es por no, no puedes atropellarlo. No, no puedo. Es que hay veces que me, que me impresiona la estupidez de este. ¿Te impresiona? ¿Qué hice? <risa> o sea, lo acabo de decir y lo, lo continúa, ¿sabes? O sea, ¿qué hice? <risa> ah, sí. Nos ro Ah, no. <risa> Iba a decir, nos robaron y eres tú. ¡Nos robó Goku! <risa> Sí, de hecho, yo prefiero subirme en un logo. O sea, no sé por qué, pero es mejor andar en un logo que andar en estas palas. ¡Purro! ¡Cállese los hijos! ¡Pinche burro! <ríe> <ríe> oh, cállate. No, no, no, no. ¡Ok! Mira, captado. Lo tenemos aquí en cámara, joven, no, O sea... Oh, ¿Y por qué? ¡Eres un... ¡Dilon! <ríe> contexto. Te la traga sin pretexto. <música> no, ya no mames. Ya es que <ríe> ¿Cómo llegaste hasta acá? Eh, con la magia de la edición. <risa> con la magia del guión. No, joven, ¿sabes, ¿sabes cómo llegué? ¿Sabes cómo llegué? Pregunta, pregunta. Otra vez. ¿Cómo llegaste? Con la Andromans Classic. ¡Oh! <risa> ¡Ah! ¡Pum! Ah, le digo no, ¿qué? Okay. ¡Eh! ¡Maté ya. a Master Chief! Ah, no es cierto. No, no es cierto. ¿Me va a matar Master Chief? No, Goku le gana. Goku le gana. Goku le gana más al Chief ¿Acaso ese es Superman? ¿Acaso esa es Ariana Grande? El Chapulín Colorado está muy tocado Ariana Grande, Batman y Iron Man están bajando a tu equipo Date prisa, Goku ¿El Capitán América? No. Este güey está cansadísimo, ¿sabes? O sea, ya pobrecito está bien cansado, está hasta la madre de mí Por eso hay que matarlo Nah, no se creen <risa> No, joven, joven, joven, joven Vuelve con tu lobo, por favor ¿Por qué? ¡No lo viento! Extrañaré Wilson Wilson Wilson Pasa tus últimos momentos junto a mí No, no voy a llegar, joven Tal vez sí Creo que sí llego Apenita sí llego, joven Yo como tuve que traer a Wilson Para que se muriera, o sea Creo que no voy a llegar, joven. No, no sé. Sí. Ya, no. decidete, decidete Por favor, o sea Güey, te pareces a tu novia. Un saludo. <risa> ah, joven. ¡Cápsula! ¡Una cápsula, joven boy Rainbow! ¡Wey! Wilson revivió. Pinche perro. Dame el que me cae. Ja. Eso, eso. Ya ah. lo tengo entrenadito. ¡No! Mataron a Wilson de nuevo. Güey, wey, wey. No mames, joder. ¿En serio? Están aquí. ¿Ah, sí? Están aquí. ¿Dónde? Están en el hongo subidos Joven no, oh, bueno, puedes venir para... Un... Una más y ya, joven, yo creo <risa> Ah, por cierto, este, nos puede patrocinar Subway, güey. Ah, sí, güey, que Subway software... A ver, haz la fusión, haz la fusión Subway no, Haz la fusión Esta fusión va para Subway, para los amigos de Subway Para que nos puedan patrocinar Hoy fui a comer a Subway Siempre que ganamos Estamos hablando de algo bien Pendejo, entonces A ver, yo me acuerdo, la vez que hablamos Y si sí nos salió una win Fue cuando hablamos de One Ambition La, la, la Besto serie, Jul, es Así de... es A ver, Moon Knight es mejor Según yo Sí, pero eh... En ese momento, la best serie eh, Sí, es que Comparamos la mamada con la mamada. Yeah, ma. <risa> <risa> ah, ¿cómo que si sí hay alguien? Soy yo, ¡No! güey no, okay. ¿Qué? ¡Ay! No, hombre, no, pues muchas gracias. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. ¡No! ¡Ah! ¡Ay, no! Pero este sí hay el YouTube ¡No soy yo! Y atrás va la otra con un caminando de a ¿Sabes? Llevamos una hora grabando una hora. Una hora grabando. Chinga tu hora. madre, no voy a, grabar. No voy a, a entrar una hora. <ríe> um, ¿Ya estás aquí? Bueno entonces. Eh, bueno chicos, el día de hoy terminamos con un gran video. Espero que les haya gustado. Si quieren de regreso a Comerciano111 barra 263 barra el imbécil que tenemos al lado Que por cierto usamos solamente la fusión tres veces Algún día me la debes de dar Este... Denle like, suscríbanse Él regresa mañana en la tarde, así es Comenten, suscríbanse al canal, califiquen el video Y los vemos <ríe> Estaba esperando, wey Está esperando que me salve. <ríe> y, y los dejamos, los dejamos chicos con, con. Procura coquetearme más. no te paro de lo que <risa> Procura...